Hola, soy Jessica Medina y estaré en Estereofónica, así es que no te la pierdas la entrevista. Jessica Medina, cantante neoyorquina, es de origen dominicano, súper, súper talentosa. Ella une el jazz, el soul, Incluso partes de la música afrocaribeña. Bienvenida a Estereofónica Jessica. Hola. <risa> Gracias, <de tenerlo. risa> Bueno, Jessica está estrenando Hope Esperanza. Esto es con la participación de Decano, que es uno de los raperos más reconocidos de República Dominicana. Este, bueno, este nuevo sencillo pues es un, un, un remix de la canción de su reciente álbum con letras eh, bilingües, voces con aire RB y bueno, un ritmo de reggaetón lento, ¿no? Jessica, ¿cómo nació Hope Esperanza? Bueno, la canción Hope originalmente eh, desprende de mi último disco Black, que lancé en el año 2019, y, y es una canción que escribí junto con un buen amigo eh, Jeremiah Abia, en inglés la escribimos, y la canción habla de lo importante que es recordarnos de las cosas lindas que tenemos en esos momentos cuando tenemos dificultades y bueno eh, durante este periodo que estuve en la pandemia eh, estuve pensando en esas letras bastante bastante bastante y dije pero cómo puedo hacer para que estas palabras lleguen más lejos no entonces se me ocurrió la idea de hacer una remezcla de darle una piel nueva a la canción le escribí letras en español y me junté con eh, Ginny Montalvo y con su esposo a través de Zoom para poder hacer esos ritmos, esos beats, este, lo cual, como te dije, hicimos casi todo virtual. muy interesante trabajar de esta manera. Eh, y, y pudimos así como escuchar diferentes tomas, eh, eh, sacar instrumentos por aquí por allá. Tratamos de mantener algunos de los instrumentos originales de la, de la versión acústica también. Y, y muy interesante la, la, la nueva forma de, de, de crear, de producir ahora eh, que estamos así, que no podemos reunirnos mucho. También eh, tuve que hacer unas voces de apoyo. Eh, conté con una amiga que vive en Inglaterra que se llama Ramira para hacer las armonías. Y también un secretico es que también tengo mis hijos que cantaron en, el, en, en la canción. Estuve haciendo unas voces acá en casa y bueno y ellos estaban ahí que querían ver lo que está haciendo mami <ríe> entonces dije, bueno vengan vengan ya está le puse los los eh, audífonos y le dijo que cante en esta parte y Ginny le encantó la ingeniera y dijo sabes que lo voy a meter vamos a dejarlo ahí y entonces al final de la canción vas a escuchar también esos niños y son los míos <ríe> No, fantástico porque bueno, hablamos de pandemia, de escribir, de la virtualidad, de trabajar, bueno, con todo esto eh, que con esta nueva realidad, por decirlo así, que mm. es la virtualidad, ¿no? De trabajar, del podernos conectar. ¿Mm? Además que por supuesto eh, tener los hijos en casa estudiando, trabajando. Bueno, todo esto lleva un montón de cosas que por supuesto los niños son muy curiosos y qué bonito que, que, que salgan eh, o se escuchen los niños en esta canción jessica estoy segura que muchos de nuestros seguidores quieren escuchar un poco de esta canción escuchemos jessica ok don't you remember not long ago Bathing in the beauty of life and soul. It never runs, just simply waits for us to remember. Hope is here to stay. Hope is here to stay. Mantén la esperanza. Lo tuyo vendrá. Espera el oscuro. La fe vencerá. Viene y se va. Sabrás esperar. Nunca olvidar. La fe no se va. Hope is here to stay. Muy, muy, muy, muy, pero muy bien. Muy hermosa. Una letra muy profunda, definitivamente. Y <risa> bueno, digamos que hay, hay también algo en, digamos en, en la canción o en la letra, ¿no? Y, y, y bueno, menciona también esa frase. Lo que es para ti, nadie te lo quita, ¿no? Que, bueno, es dicho como en, en, en la cultura latina, hablemos pues ya a, a digamos, a la profundidad de esta canción. ¿Cómo se gestó? Sí, este, bueno, esa frase, lo que está para ti, nadie te lo quita, es algo que mi mamá siempre me decía, desde chiquita, me decía como que no te desespere, que las cosas se van a dar, lo que está para ti, nadie te lo quita, eh, y yo creo que muchos en, en Latinoamérica decimos eso también, no solamente en el Caribe. Y, y, y esa frase como que me llamó la atención cuando estaba improvisando, eh, cantando esta canción, haciendo coros y eso, me salió eso a la mente. Y a veces yo siento como que hay pequeñas joyitas que uno encuentra cuando está improvisando. Y dije, ¿sabes qué? Le voy a dejar este, esa, esa línea. Y me parece perfecta porque eh, es un mensaje también que, que básicamente a veces en este periodo que estamos encerrados en casa, nos sentimos desesperados, como que las cosas no, no, no están avanzando, pero las cosas sí van avanzando y lo que está para ti, nadie te lo quita y pronto todas las cosas, vamos a poder regresar a... A abrazarnos a estar juntos a, a, a estar en concierto en vivo afuera este, abrazando a nuestros seres queridos entonces es es igual con ese mensaje de esperanza de que pronto vamos a salir de este hay que mantener la mente positiva así es así es jessica bueno eh, con respecto a las letras de, de digamos de Cano de no este rapero a menudo eh, abarcan esos temas eh, sociales, ¿no? ¿Por qué considero, considero hacer este dueto? Bueno, yo eh, descubrí a Decano eh, a través de unos premios Indie de República Dominicana. Empecé a escuchar su música, me encantó. Eh, me di cuenta también que él, al igual que yo, escribimos letras un poquito más conscientes. Y... Y, bueno, se, se me vino la idea hacer un rap en esta canción para hacerle, darle como un toquecito de algo fresco, algo distinto. Y también pienso que a veces es lindo escuchar como ese contraste con un rap o con una voz masculina. Y le mandamos la, la maqueta y él le encantó. Y me dijo, me encanta la idea. Además, él había lanzado el año anterior un disco titulado Habrá Esperanza. Entonces dije, pero no, pero es perfecto. Entonces estamos los dos como con la misma meta de, de promover eh, es, esa, esa fe, esa, esa positividad eh, al mundo y más que ahora es lo que más necesitamos. Ahora es lo que más necesitamos, por supuesto. Y digámoslo así, eh, como en este momento, cómo se identifica, ¿no? Cómo se identifica como artista, ¿Cómo, eh, o, cuáles son esas eh, raíces musicales, ¿no? Que, que usted tiene, eh, bueno, o que ha tenido. Sí, bueno, yo crecí acá en Nueva York, escuchando, obviamente, música pop, RB, todo eso, pero en casa con una madre dominicana y un papá puertorriqueño. Obviamente, teníamos muchos ritmos en casa. Escuchábamos merengue, salsa, bachata, todo eso. Eh, cumbia también, ¿por qué no? Y bueno, este, yo siento que eso tiene muchas influencias de lo que estoy haciendo ahorita. Mi primer disco que lancé en el 2007, eh, titulado Azul, fue un disco más de jazz acabando de, de graduarme de la Universidad de Jazz, eh, fue más enfocado en eso. Y luego, uh, después de tener mis hijos, eh, tuve como una, un renacimiento, ¿no? Yo siento como que a veces cuando uno pasa por esos periodos en la vida, tantos cambios, eh, empiezas a buscar y a, y a reflexionar acerca de, de tu lejanía, de... De qué vas a dejar para tus hijos y, y, y quienes estuvieron antes también. Entonces, eh, estuve como en esa búsqueda de mis raíces eh, y este disco refleja esos sonidos también, esa mezcla. Ahora, con esa canción nueva, la de Hope Esperanza, es un ritmo un poquito más distinto a lo que hago usualmente pero me parece muy lindo, es algo más bailable también, más suave y, y siento que esta canción me ha abierto más puertas a otras audiencias que tal vez con el jazz solo eh, no había alcanzado todavía. Claro que sí, es muy, eh, digamos así, un poco diferente, ¿no? Pero bueno. Eh, esas letras o las letras que, que, que usted compone son muy profundas, ¿no? Hace un momento usted hablaba de, del renacimiento, de ese renacimiento. Pero, ¿qué le inspira a componer sus canciones, sus hijos, eh, la cotidianidad? ¿Qué es eso que logra conectar a Jessica para componer? Sí, definitivamente. este Yo siento que cada artista basado en lo que está pasando en su vida, en ciertos periodos, eh, sus composiciones reflejan un poco eso. Eh, cuando, por ejemplo, estás pasando por desamor, entonces empiezas a escribir un, una tonelada de canciones solo de, de te odio o no sé qué, me dejaste o no sé cuánto. Pues para mí esta, este periodo de mi vida, eh, más que todo, ha sido el periodo como más lindo de ser madre, pero también es eh, muy difícil y yo siento como que la prensa y, y, y la, todo te pintan como que ser madre es hermosísimo y no, no vemos como ese otro lado, hasta nuestros padres no nos hablan de eso, ¿no? Y al tener mis hijos, eh, especialmente el segundo, me sentí un poquito como con eh, ansiedad posparto y tuve que buscar ayuda. Y es algo sí. que, la salud mental es algo que no hablamos lo suficiente. Uh -huh. Entonces, eh, eso también me motivó a escribir acerca de esos temas que son más conscientes. Y también este, la situación que teníamos acá en Estados Unidos con la administración previa a esta, donde había mucho, este, mucha división entre las personas de diferentes eh, eh, raíces y idiomas y todo eso. Entonces, también fue otra inspiración para mí de, de, de abarcar temas que tal vez no son tan lindos, pero que son importantes de hablar de la unión y, y, y de la salud mental. ¿Cómo ve eh, la representación, eh, Jessica? de la mujer en la escena musical, ¿no? Aunque, bueno, la mujer, por supuesto, es referente desde hace muchos años, pero ¿cuál es su punto de vista frente a esto en este momento? En este momento, eh, bueno, yo pertenezco también a dos organizaciones que son enfocadas para las mujeres en la música y es un tema también que, que me viene muy a pecho, porque, este, como mujer, todas hemos visto en diferentes situaciones como eh, pequeños prejuicios ¿no? hacia la mujer. Eh, entonces, para mí es importante, también cuando estoy contratando músicos para trabajar conmigo, o ingenieros, o productores, también involucrar mujeres. Entonces, yo siento como que nosotras somos las que tenemos que tener como el ojo pendiente y darnos unas a la otra oportunidades. Ser solidarias. Sí, claro. Este tema, eh, Jessica Jauco Esperanza, ya está disponible en todas las plataformas digitales, de música. ¿Cuáles son sus redes sociales para que nuestros seguidores pues eh, se conecten con usted? Sí, Hope Esperanza ya está disponible en Spotify, en iTunes y también me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Jessica Medina Music, Jessica con J y dos S. Jessica, gracias por acompañarnos en Estereofónica, les deseamos muchos éxitos con Hope Esperanza. Muchas gracias, qué linda.